Saludos, soy Roel Banger y en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para poner una imagen de cabecera en un blog. Esta es la imagen con la que vamos, esta es la imagen con la que vamos a hacer la prueba. Es muy sencillo, pero hay un inconveniente que para ello la imagen debe de estar... Debe de, debemos de cortarla debido a que si la ponemos con este tamaño nos va a quedar muy grande entonces les voy a mostrar cómo verían mi blog los mis seguidores o un, una, una persona cualquiera que le escriba mi nombre y le den página oficial Israel banquera y salga el blog ¿no? lo verían así tal cual como está aquí cierto esto es un diseño que yo puse en caso de que quieran poner una imagen que se vea así como esta, es muy distinto a la imagen de cabecera miren yo aquí puse un color fondo color anena de fondo para que esté en toda la estructura como tal pero ya aquí en la cabecera que es lo que vamos a ver es muy distinto miren aquí tengo un diseño y me gustó como quedó así entonces no le quise poner imagen de cabecera pero ya que ustedes quieren hacerlo vamos a, a ir allá entonces aquí estoy en mi blog y como administrador ¿cierto? vamos a, a poner vamos a darle clic en configuración eh, no es en configuración, era donde estábamos ahora, diseño y aquí vamos a irnos a esta opción que tiene por nombre cabecera de página vamos a darle clic aquí en editar, nos sale esta, esta opción miren que aquí no tengo imagen de cabecera debido a que me gustó el diseño que tengo, entonces si vamos a agregar una imagen vamos a darle clic aquí en archivo vamos a escritorio voy a tomar la que tengo en escritorio y va a cargar así. Ya ven, Ahora les muestro porque les digo que no deben de subirla con el mismo tamaño con, la que, con el que está allí. Porque nos va a quedar muy raro. Muy raro la cabecera. Bueno, ahí ya lo subí, cierto. Ya cargo. Ahora voy a irme a entrar como un invitado. Pues voy a actualizar. Miren cómo se vería. Se si ven que se ve raro. Todo baja así, queda muy feo. Entonces vamos a corregir este problema vamos a abrir photoshop, lo pueden hacer también en powerpoint si queremos poner esta imagen, vamos a hacer lo siguiente lo pueden hacer tanto en photoshop como en powerpoint simplemente van a recortar la imagen, es muy sencillo recortar una imagen, es más, la pueden hacer hasta, lo pueden hacer hasta en un celular lo que debe tener la imagen es debe tener es eh, el ancho debe quedar tal cual como está. Pero ya... Bueno, mira, hagámoslo mejor aquí. Entonces voy a agregar la imagen aquí. Voy a agregarla, tengo aquí en escritorio. Es esta. Vamos a agregarla aquí a Photoshop. La soltamos. Listo. Entonces supongamos que como no puede quedar toda, la voy a recortar. Entonces voy a usar esta herramienta. Y voy a recortar. Voy a dejar esta parte aquí y lo subo aquí aún así queda muy ancha tengo que ponerla entonces así debería quedar nuestra imagen para que no funcione listo así entonces voy a dar control z aquí entonces voy a exportarla y miren la diferencia ahora de cómo va a quedar Exportar entonces ustedes deben de buscar la parte más llamativa de la imagen y eso es lo que van a poner allí de de, de, de cabecera voy a ponerle por nombre portada dale guardar entonces ahora miren la diferencia entonces ahora vamos a irnos al blog donde está cabecera donde está el diseño? Ok, editar. Vamos a eliminar esta y vamos a seleccionar nuevamente. Vamos a tomar esta ahora. Vamos a darle clic en guardar. Ahora vamos a irnos otra vez como visitante. Como invitado es aquí en este voy a actualizar y miren la diferencia como pueden ver miren cómo quedó ahora si ¿Sí ven la, la, la diferencia la cuestión y miren que aún así miren que aún así eh, la imagen quedó muy larga tenía que haberla cortado más quedó muy larga y quedó aún así muy ancha miren aquí pero en este caso les serviría, si la quieren dejar así les serviría, pero tendrían que cambiar el diseño el diseño de, de, de, de blog. entonces, pero como estamos hablando de cabecera de imagen miren cómo queda entonces, en este caso así se sube la cabecera, pero deben de tener cuidado a la hora de cortarla para que les quepa aquí y si no tienen un diseño como el mío, les va a quedar a la perfección ya que eh, sale así porque yo limité el diseño solo hasta esta parte entonces, eh, yo ya voy a restablecer mi voy a restablecer mi, mi, mi blog. Lo restablezco debido a que yo tengo una opción aquí, ya que uno crea contenido para YouTube, debe tener sus opciones para restablecer, ya que toca estar enseñando este tipo de cosas. Entonces, ahora que lo voy a actualizar, queda como lo tenía antes, miren ya. Entonces eso ha sido todo por hoy, espero que me hayas entendido eh, tu negocio, yo no sé qué cosa, no, me, no recuerdo el nombre, que me, que me hizo esta consulta, entonces así se cambia la imagen de cabecera de si no entendiste me puedes, hacer la, me, puedes, me puedes dejar un comentario en la descripción de este contenido y yo trataré de explicarte mejor, hasta la próxima, chao.